Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando estéis viendo este vídeo. Bienvenidas y bienvenidos al Espacio de Pensamiento Sistémico. Soy Luis Vilas, experto en intervenciones sistémicas, psicoterapeuta y supervisor, reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia, FEAP. Desde hace más de 25 años coordino este espacio en los centros de terapia donde yo he estado colaborando o trabajando. En un principio nació con la idea de extender la sistémica entre los alumnos que llegaban a los centros eh, para formarse o bien para hacer prácticas en un momento determinado. A partir de eso Creímos que se podía abrir a más personas que tuvieran la idea de intervenir o al menos reflexionar sobre su trabajo con individuos, familias, instituciones, desde la óptica de la sistémica. En el año 2015 decidimos colaborar y al final llegamos a realizar un convenio con el Instituto Facilitamos de la asociación CESCER, que tiene entre sus objetivos la formación de psicoterapeutas y mediadores eh, en la perspectiva o en el modelo sistémico. Esto nos ha facilitado la entrada en la universidad a través del convenio que ellos tienen con la Universidad de Zaragoza. Los cursos que antes realizábamos, los cursos, seminarios, talleres, que antes realizábamos presencial o semipresencialmente, hemos decidido dar un paso más y abrirlos a través de las redes sociales. Estos cursos que vamos a ir eh, implementando o realizando o desarrollando a lo largo de, de este año son los mismos, los mismos, que hacíamos eh, presencialmente. Gracias a todos los que habéis participado en los cursos anteriores y gracias a todos los que participaréis y a todas las que participaréis en los nuevos cursos del espacio de pensamiento sistémico. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a todos vosotros.